Nueva York. Sí. Bueno, señores, vámonos inmediatamente a ver qué tenemos acá. La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con las medidas de coerción impuestas a imputados en caso antipulpo? No, eso, esa va a ser la respuesta número uno. No, debieron meterle dos años. Sí. Háganos el feedback, 829-451-3381, ahí está nuestra pregunta del día de hoy. Y que eviten un proceso largo ya y condenenlo. Sí, sí. <ríe> bueno, bien, y precisamente a propósito, caso Antipulpo imponen pres, eh, prisión preventiva a siete de los once imputados, entre ellos el hermano del expresidente Danilo Medina. El juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, dispuso prisión preventiva por tres meses contra implicados en el caso Operación Antipulpo sobre presunta estafa y desfalco al Estado Dominicano. El juez declaró el caso complejo. En ese sentido, fueron enviados a prisión preventiva por tres meses Alexis Medina, señalado como el líder del entramado Francisco Pagán, Pagán Rodríguez, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. La medida debe ser cumplida en la cárcel del CCR San Cristóbalense. Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Huácal Bernabel Méndez Pineda también cumplirán tres meses en la cárcel de San Pedro de Macorís. El expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas eh, Reformadas Fomper, Fernando Rosa Rosa, cumplirá tres meses de prisión en la cárcel CCR de San Cristóbal. Carmen Magalis Medina Sánchez, también hermana del expresidente Danilo Medina, y el ex ministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, alias Fredis, tendrá un localizador electrónico y vigilancia, además impedimento de salida del país. Eh. El exministro de Salud deberá pagar además 10 millones de pesos de garantía económica. A Rafael Germosén también se le colocará el brazalete e impedimento de salida. Tendrá que pagar 10 millones de pesos, mientras que a Domingo Antonio Santiago Muñoz se le otorgó la libertad, pero deberá presentarse ante las autoridades si ésta lo requieren. En caso de operación antipulpo, se puso en marcha el domingo 29 de noviembre con el apresamiento de 10 imputados y luego el de otro imputado que fue incluido en el expediente para que se le conociera en esta audiencia. Tengo tengo entendido que hubo prisión domiciliaria para Magali sí, Medina. Sí, ¿eh? domiciliaria. No lo dice acá. Bueno, pero bueno. Vamos a ver, Carolina. Bueno, amado, creo que ha sido un logro, no solo para el Ministerio Público, sino para la sociedad dominicana, el, el primer proceso, el, el resultado de este primer proceso. Hablar de 11 imputados y que de esos 11, pues, eh, de alguna forma el Ministerio Público cumpliera con el cometido de que estuvieran algunos en prisión preventiva, otros en su casa, y que se inicie ya, pues, en la segunda parte, en, en todo lo que continuará o todo lo que sigue durante este proceso judicial, pues, que nosotros podamos ver a un Ministerio Público muy diferente al que teníamos, a lo que hemos tenido en nuestra historia reciente y casi nuestra historia completa, de que con do documentación, investigación, se tomaron su tiempo para, aparentemente, ¿verdad?, porque lo que pudimos ver y las pruebas que así salían al aire, eh, sí, sí. vemos que es un juicio que estará bien fundamentado de parte del Ministerio Público. Creo que esto senta un precedente en nuestro país, hay un antes y un después. Y hay que destacar que... Más allá de los resultados que podamos tener, es una etapa inicial, es eh, eh, eh, empezando, eh, que tal vez no podríamos alegrarnos mucho, pero partiendo de lo que estamos viendo, un Ministerio Público Independiente, eh, muchas pruebas, eh, además un trabajo que está haciendo eh, de manera muy ardua, hay que ver con el tema del caso Odebrecht, que no sabemos por qué no quiso declarar uno de los, eh, de los que iba a declarar en contra de los imputados, eh, un testigo. Pero sí estamos viendo que se está haciendo muy diferente el trabajo en el proceso eh, judicial en nuestro país. Esto es de alegrarnos, mmm, más allá de las críticas que podamos tener propias del proceso, es un, una cosa nunca antes vista eh, en esa forma eh, y a este nivel, tanto del Ministerio Público ...como del de nivel de corrupción que se entiende, entendemos que se ha dado en nuestro país. Entonces, partiendo de toda esta realidad que tenemos como país, eh, primera vez que, que se da en esa manera, repito... Eh, ...creo que debemos de sentirnos bien, sentirnos satisfechos de que en la medida en que avance el proceso... ...podamos tener los resultados esperados y deseados por muchos dominicanos. Por muchos dominicanos que han estado ahí vigilantes, que han estado ahí pendientes... Y que hay que decir que esto es un logro de la sociedad en una parte importante que ha sabido pedir y ha sabido salir a las calles el fin y el cese de la impunidad. Enhorabuena, espero que esta esperanza que en lo particular tengo no, no se caiga en el camino. Bien, cómo no, Yerian. Miren, yo pudiera querer ser popular y decir lo que la gente quiere escuchar, me refiero a la masa, pero no, yo como un profesional del derecho que pretendo hacerles aportes a la sociedad para cambios en el futuro, no puedo hacer eso, yo tengo que ser diferente y voy a hacer algunas críticas del proceso y de la decisión del juez que entiendo, debo de hacer en función eh, del poco conocimiento que pudiéramos tener. Lo primero es que el juez permitió un juicio de fondo durante una audiencia de medida de coerción. Eso quedó claro. Todo el mundo, incluso él mismo, lo criticaba y luego se convirtió en eso ayer eh, al tratar a los imputados como condenados. El juez Alejandro Vargas, que hoy es muy popular, pero que yo lo critico, se apartó de los preceptos legales constitucionales de la República Dominicana y lo voy a mencionar. Primero, en sus motivaciones Trató aspectos que no se ventilaron en la audiencia. Por ejemplo, que mira, que, que Danilo, que siete la niña bonita, que si yo te conocía, que sea que No, no, no, no, es que el juez no está para eso, es que a usted no le presentaron eso. Y no debió referirse a ese aspecto en esa etapa de proceso. Violó el derecho a la igualdad que está establecido en el artículo eh, 39 de la República, eh, de la Constitución de la República, cuando le dijo a la hermana Danilo, a usted por ser mujer, no le voy a dictar prisión preventiva. Eso provocó inmediatamente los entendidos de la materia, ¿qué es esto? ¿Cómo que por ser mujer? Usted debe utilizar otro argumento, no ese, porque eso es discriminación y la Constitución prohíbe, dice que la ley es igual para todos. Entonces ahí el juez se apartó de la norma. violó, Se apartó del artículo 40, el derecho a la libertad, en su numeral verdad 9, el carácter excepcional de las medidas restrictivas de la, de la libertad. ¿Por qué? Independientemente de que habían algunos que sí tenían posibilidad ¿verdad? de fuga o, o de ocultar evidencia o, eh, o destruir evidencia, no todos calificaban para lo mismo y los metió prácticamente a todos en un saco, lo que significa que fue una medida muy populista violó el artículo 60 un recurso. Sí, ya. claro, claro. La fase recursiva eh, se podrá correcto. solucionar. Correcto. Esa es su percepción como juez. Claro, violó, sí, pero ese, y esa es la mía pero como... No, no constituye una violación, no. esa es su percepción, yo entiendo que no. Bueno, pero... Lo que sí, pero, constitu pero, lo, lo que sí constituye fue lo que tú dijiste, violar el, el, el, el, el, la pero, solemnidad del mismo tribunal, ponerse a hablar de cosas sí, que correcto, no correcto acá, pero eso sí, pero... Pero mientras tanto, esa fue la percepción del juez, yo estoy eh, eh, eh, señalando ey, lo que yo entiendo. No, no, pero. Claro. Eh, ah, violó el artículo 69 de la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia cuando los trató a todos como condenados. Él hizo afirmaciones categóricas de que usted es esto y aquello y lo otro. Y no, no son condenados. eso es una, eso es una primera etapa. Se apartó de manera olímpica del precepto establecido en el artículo 227 del Código Procesal Penal precisamente cuando él los trataba a ellos como culpables. Cuando ese artículo te dice a ti que... Para, para la medida de coerción, tú no tienes que hablar tanto, solamente tienes que tener elementos y decirle a la persona: hay elementos aquí que te vinculan con un hecho, hay posibilidades de flujo, entonces te vamos a colocar a ti una medida de coerción, pero él lo trató todo el tiempo. Fíjate que ese artículo dice que existan elementos suficientes para sostener el 26, razonablemente. El 226, tú dices. Sí, el 227. Para sostener razonablemente que la persona es cómplice o autor, no que lo sea. Y se apartó porque lo acusó ya, ahí lo que hubo fue un juicio de fondo. Ni, ni siquiera razonablemente, porque en ese momento lo que tú dices es la posibilidad de que lo sea. Exactamente, la posibilidad, no de que sea. Y entonces, con esto terminó Israel, eh, como decía, trató eh, a los imputados como culpables, se excedió en sus motivaciones y por último, que no debió hacerlo, quiso limpiar a Danilo de responsabilidad. Error, señor juez. Usted dijo, Danilo, yo estoy seguro, yo eh, me consta que Danilo quiso apartar a su hermano. Si, da, si, si eso que usted dice es verdad, entonces a Danilo hay que traerlo por la greña, porque también tiene responsabilidad penal en ese caso, por permitir que bien. su hermano se beneficiara del Estado. Francis Rodríguez, cuénteme. Bueno, ya yo creo que, como dice Yayo, creo que en la la parte fundamental es que pues, se pudiera iniciar un proceso por corrupción a un grupo que se pavoneó en el país como le dio sus santas ganas y que dio muestra de poder de, eh, hasta el atropello. Porque hay que ver lo que hacía Alexis cuando salía con su caravana de... de tornado. De tornado. Era un tornado, de verdad. Era un verdadero tornado. Y, la, que, y quienes, los, y quienes, los, y quienes las, y los acompañaban, porque eran hermosas las mujeres. Pagadas a 15 el, en mil pesos si diarios. eso sí si te fijaste tú. Pa, es que se resaltaba a la vista. Diría un Bien amigo, la, si eso no va, sucediera. Oye esta vaina, es. negro, vaina, Pero, de hecho, solo vivían y tenían oportunidad de hacer negocio con el Estado, ellos. Para nadie fue un secreto. La tarea dura es hacer configurar jurídicamente la participación de los funcionarios y la participación de los no funcionarios. Ahí es la gran tarea de hacer unir la, la acusación para quienes tenían la responsabilidad como pagán, como el contralor, como lo demás, y el que gestionaba negocios desde afuera siendo simplemente hermano del presidente de la república y quien manejaba relaciones políticas y públicas en favor del propio presidente en los temas políticos, no estoy hablando de que hiciera negocio, en los temas políticos. Es decir, que era oportuno que un juez pudiera establecer medidas contra sindicados en actos de corrupción y en contubernio con funcionarios que tenían la obligación de tener una particular forma de ejercer esa función, porque estaban bajo el mandato constitucional y de la ley, que se presupone debe ser la de honestidad en el erario público. Y no es coger, no es, coger, no es robar, no es cogerlo así con la mano. Es obviar procedimientos, Dar facilidades de competitividad en una violación directa de igualdad. Y de eso, ciertamente que el juez pensó en voz alta y hasta llegó a decir eso. Parece que nada más usted que tenía, parece como algo así. Sí. ¿Cómo fue la palabra? No, no, yo no. Ya no, eh, no, no, ya no, no. la mencionó. Yo lo vi por pedazo cuando iba a la cocina a buscar No, algo. que parece que nada más competía usted, algo así. Bueno. Y dejaba entrever ciertamente aspectos que se le salieron espontáneamente dentro del proceso. Mira, mira y, lo, y, lo, y, lo y, y la gente, es decir, yo, eso que dice Yarian, es a cierto. Amar, yo voy a plantear tres cosas. Primero. Pero yo entiendo que la definitivamente. La, pero pero, pero qué de lo que yo dije es cierto. Oye. No, que el juez en ocasiones expresó aspecto del proceso o de la relación que tenía cada uno que no con el mundo un... que no era en lo que se estaba tratando. Mire, yo te voy a plantear, yo voy a plantear tres aspectos. Una de las cosas me, eh, que voy a plantear es, me da la impresión, tengo la percepción de que el ministerio público en 16 años de aplicación del código que cuando se comenzó a aplicar en el 2004 constituyó un nuevo modelo de gestión del Ministerio Público de la persecución penal y la acusación penal. El modelo acusatorio adversarial no ha madurado lo suficiente en 16 años. Quizá, como decía Gardel, 20 años no son nada, por ende 16 son todavía menos. Lo que quiere decir que a lo mejor uno espera que en 4 años, 10 años más, el Ministerio Público, eh, desarrolle una madu una madurez como institución lo suficientemente buena para no hacer lo que se vio en ese juicio durante esos tres días. Se utilizó el populismo penal al, al, a la, al, al, al, al, ¿cómo te digo?, de manera indiscriminada. Al extremo. Al extremo. Eso fue increíblemente. Eso no fue una audiencia de medida de coerción. Eso fue un show mediático para presentar las, la, las las presas de cada quien para presentarse cada quien ahí se violaron todos los fundamentos y principios de lo que el código quiere plantear con una medida de coerción lo primero es que el, el objeto primordial de la medida de coerción no se trató en ese juicio que es el arraigo el arraigo y si, tú, si a ti hay que dejarte preso o hay que locura. soltarte en ningún momento se habló de eso segundo sí. en ese juicio señores nada más habían dos abogados Dos abogados, el licenciado Wilson Camacho y el doctor Eduardo Núñez. Nada más. Después todo el mundo era chercha. Anoche sí, le, sí. le mandó un mensaje a Eduardo. Oye, era chercha, ese, eso era chercha, eso era, eso, eso era vedetismo, eso era tar, estar bailando alante de, de una tarima, eso era lo que... Y todos los abogados se fueron, pues se decantaron por ese camino, incluyendo un santiaguero que fue que puso la tonalidad por favor, señores, vez. señores, señores, nosotros tenemos que madurar como sociedad. Jugar con la libertad de la gente no es bueno para ninguna nación. Yo no estoy en desacuerdo con, lo que, con el resultado final. No es que yo diga que esa gente no había que someterla ni procesar. No, no es eso. El problema, señores, es que usted está jugando con la libertad de la gente. Hágalo seriamente. Si, lo, si está jugando con la libertad, de la, si está trabajando el tema de la libertad, el tema de la prisión preventiva, que es una pena anticipada de alguna manera, porque usted está entendiendo que ese individuo va a ser condenado, déjame meterlo preso porque se me va si lo dejo suelto. Eso es lo que quiere decir cuando usted le pone en prisión preventiva. Y definitivamente, señores. Usted no, si usted va a jugar con eso, usted no puede. Usted no puede hacer. Si usted va a, traba, a tratar con eso, usted no puede jugar con eso. Usted no puede hacerlo con esa manera tan desparpajada y vociando. Pero ¿qué es esto? El hecho de tú aún subir la voz en un tribunal no quiere decir que tú tengas más razón que tu contrincante. Eso es un disparate. En ese momento, dijo el juez. Oye, esto, usted, usted canta en karaoke porque a veces como que sube la voz. Entonces, <risa> señores, uno de los grandes problemas. Y eso, y eso le voy a decir uno de los grandes problemas que eh, toda la vida te, hemos tenido eh, los abogados producto de, de la formación la gran mayoría, escasa formación, sobre todo que los abogados de este país no leen, ni estudian ni saben lo que es la filosofía del derecho ni tampoco la argumentación, o sea, aquí no se sabe lo no que es, lo es la lógica jurídica dame un momentito Francis para terminar la idea y darte chance, mira Aquí la gente no sabe, no, los abogados no saben lo que es la filosofía del derecho, no saben lo que es la lógica jurídica y mucho menos argumentación. Y, ambas, y esas dos cosas que yo planteé son la base fundamental de la argumentación jurídica. Entonces, cuando usted tiene eso, usted se topa con gente que no saben subsumir, es decir, no saben meter los hechos que pasan en la realidad, Dentro de la, del tipo penal O sea dentro de la norma Que es la función de subsumir Es decir yo tengo que demostrar Que lo que tú hiciste encaja perfectamente En lo que dice la ley que no debiste hacer Y por eso Óyeme y Eduardo ese Núñez su... espérate, sí. Eduardo Núñez Se palabra. lo desmontó uno a uno Y ese va a ser el sanbenito Del ministerio público en este país Ahora yo le voy a decir una cosa para que la gente esté tranquila Lo van a condenar a todos Ustedes saben por qué porque en este país los jueces son más autoritarios que los fiscales y los policías. Por eso lo van a condenar a Yo, todos. Yo no difiero de ti. Ellos se van a condenar, van a ser condenados porque las pruebas que han demostrado y que están demostrando son suficientes pero, para que okay, Que no sean no, no, en la no, no, misma no, proporción que Pérez no, no, Pueblo no lo va a hacer. No Discútenme en derecho, discúteme no, en derecho. Pero oye sí, es, derecho. es que el derecho discústeme en derecho oye, Mira, es con piedra. Francis, populista. Es con piedra. Oh, discúteme en, okay. sí. en derecho. Que estoy eres abogado. Claro, discúteme en derecho. Hay que estar ahí en una medida para ver si no se da aquí en este país. Todos los abogados utilizamos los mecanismos. Primero, para derribar. <ríe> La Sube la voz, que, que, tú te, que tú eres de los Francis. que crees que subiendo no, la voz es que, tú tienes razón. No, señor. ¿Qué pasa? Es que cuando Mira, tú Francis. me vas, me, me está... eso, es, eso es boca, nada, Óyeme, nada más. cuando tú me estás a mí hablando de una cosa y me lo estás imponiendo, sí. Sí. Y que, que eso es así. Óyeme, el derecho está bonito. Francis, la filosofía Mira. del ah, derecho. Y toda esa cosa. Es que es en eso es sí, que vivimos, bien. nosotros vivimos en una sociedad de derecho. Sí, sí. Yo te voy a hablar nada más. Yo te voy a decir a usted, amado José Rosa, es cierto. Es cierto, es cierto que usted, cuando tenga una dígame, medida, dígame, ya digo. como abogado, no como fiscal, ah, sí, sí, porque sí, tuvo sí. la misma situación cuando era fiscal, sí, pero sí. del otro lado. Sí, sí. Entonces, cuando usted tenía una medida, es verdad que usted no va a presentar su puesto. Es decir, arraigo. Es que eso es lo que dice la ley. Pero es verdad que usted nada más... La traigo y la prueba vinculante... De, es que de yo Jesús me quité el reto, traje dicho, del Ministerio ya, Público. ¿Sí? Tú no me puedes pedir a mí. Tú no me puedes pedir a mí que yo me ponga el traje del Ministerio pues entonces, Público. Se cae, estoy ahí se cae el discurso que Yerjan sí. y Amado han dicho claro de que solo que se, se ha hablado. Cae, pero pero porque realidad, se supone que deben ir las dos. con relación a lo que Amado planteaba sobre los tipos penales ah, sobre los tipos penales que desmontó Eduardo eh, Núñez. El propio juez lo no, no. admitió anoche, él dijo, sí es cierto, Jesús, pero no, el no, no, no, dolo, no él habló del dolo, pero que es que el dolo no configura el delito. Tú sabes que en la teoría jurídica del delito tienen que darse eh, varios elementos, ¿verdad? La él tipicidad, la, la antijudicidad y la, la culpabilidad, él si uno de esos se sale... Especialmente la tipicidad, ya no hay delito. Entonces, Lo no que puedes... pasa es que no se exime al que participa y mediante el cual se motivó el funcionario, que si sí el que tiene las características para, para darle el delito, para configurarle ¿Quién, un ¿quién? delito al funcionario. ¿Pero quién se la da? La ley. La ley. Eh, claro, la ley. Pero entonces, pero cuando tú lo configuras, eh, eh, tiene que eh, sí, subsumirse ahí es el que voy, hecho precisamente en la norma. Esa fue la primera si no palabra subsume, mía que yo dije. Entonces, en la, tarea no se será, la tarea será del Ministerio Público. Oh, pero, Saber pero establecer el... entre el delito, quien lo comete y que tiene responsabilidad, que es el funcionario a quien se le aplica directamente. Pero aquellos que no son funcionarios, como el caso de Alexis, que es a donde se basó sí. el, el abogado Núñez, a quien le mandé un mensaje anoche felicitándolo por su forma y que tengo algo que hablar con él. Pero fíjate una cosa, Pau, si me está yendo. Sí, pero, eh, pero, pero, pero Alexis lo metieron en coalición de funcionarios. Fíjate tú cómo... Ahí Alexis, es que está la, parte de, la de un, un juez delito que no es de el Ministerio Público. ¿Eh? Mira, Alexi, oye, mira. amado, oye. siendo Ministerio Público lo vi yo. Es oye, no, Oye, me da como que déjame no que, escuchar Francis que no, quería, que no quería como que se le zafara de ningún lado en la corte una apelación de un imputado. Y yo miro, ah, mira Ricardo, lo que es yo verlo yo de desde de un, un cristal y de lo que es verlo de otro cristal. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, ah, amado. Que, ah, ¿No escuchaste esa chingel ya? ¿No escuchaste? Es que en Yo no me quedaba ahí. ¿No es lo mismo con amado. guitarra <ríe> que con violín? Cuando es. No, no, es que tú lo puedes venir ahora. No, pero ahí sí. A utilizar la condición de amado. No, no, no, no para no hacer eso. comparaciones. Que no, no, no no es no. el no, no, mismo lo lo lo lo o sea, lo bueno. acepta, lo no. acepta, eso que dice Franco, bueno. no pero es, que no te es te lo puedes. mismo. No, no, no. Es que es muy, Yaya, en el estudio no, que yo, tú estás haciendo es que está que, muy señora, bonito la aplicación, pero en, no, no, el, tirándose no, piedra ojalá, cada uno. Yo quisiera que por favor, el magistrado eh, Medrano no, no te viendo Francis. Porque me daría hasta vergüenza que el magistrado te diga <risa> que estamos discutiendo pero cosas pero un hermano sabe, a lo, a derecho, no son los que tienen experiencia ¿Vamos de, a hablar de, de abogados derecho. tirándose piedras de asuntos, asuntos técnicos. Es que son bonitos los asuntos técnicos, pero en el momento quienes estaban ahí, los abogados Mira, que estaban era, ahí eran despreciando. <risa> Amado lo admite que todo el mismo era despreciando a, a, mi, mi no no a mi profesor, a es mi que profesor que nunca va a ser igual, no va a ser igual. Estaba cursando una materia con él precisamente. A mí que me dejen con mi cometer de piedra y yo dejar susumir al juez algunas intenciones en contra de quien yo sí. estoy en una parte que me preocupa, me Francis, de lo que planteó Amado una parte que me preocupa, que es, escucha esto que Am eh, Amado planteaba tuyo, la, la intención, va. dice dijo el juez eh, eh, la intención Ah, sí, pero yo si te no te se a, la norma, no es delito. Amado planteaba sí. de, de, en el caso de, del juez y de cuando se dictamen, eh, dictamen no, la, la, que la que sentencia. Se Escuchen, afuera, ¿no? Escuchen sí. esto, muchachos. Amado decía, Francis, que le preocupaba la sentencia que se pudiera dar porque aquí los jueces son arbitrarios y que son autoritarios. autoritarios sí. Pero es que tenemos el, el sustento, el fundamento que supuestamente tiene el ministerio público, verdad, las pruebas. O sea que. De alguna forma lo que pude entender que decía es que se iba a tomar decisión independientemente de que hubieran las pruebas o no, como que le quitabas el valor a... a o sea, en tu comentario le quitabas el valor a toda esa documentación que tiene el Ministerio es que, Público. Es que, es que, no sea, importa la cantidad de documentos, a menos que tú no logres subsumir el hecho dentro de un tipo penal. Exacto. Un tipo penal es lo que la ley dice, que se prohíbe, por ejemplo, robar, eso es un tipo penal. Se prohíbe matar, eso es un tipo penal. Si usted subsume eso exactamente, miren, miren por ejemplo, la ley dice, eh, eh, eh, el, eh, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Si cuando usted le dispara a A Si A le dispara a B Y B ya está muerto porque le han dado dos puñaladas Y usted no lo sabía Cuando no disparó, usted no cometió homicidio Mira, Usted no ha cometido homicidio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la primera condición para el homicidio Es la persistencia de la vida Y ya usted estaba muerto eso, eso comienza una discusión teórico-dogmática de que si había tentativa, de uh -huh. que si la intención, de que pero, que, miren, pero homicidio no hay. Miren, entonces, eh, escúchame, Guillermo, eh, bueno, sí. para, para, para redondear. La idea, entonces, es que el Ministerio Público, cuando hace su acusación, tiene que subsumir, o sea, tiene que es, eh, eh, probar que exactamente ha ah, cometió el delito tal, de la forma tal como la ley dice que debió de haberse cometido. Entonces ahí es que está el tema y es Mira. mi preocupación. La preocupación debe ser de los ministerios públicos es poder establecer la complicidad en principio. Tanto del hecho mismo con lo que sí. supuestamente... Un externo a la institución cometió dentro de un mismo grupo. Y, lo metieron, era, y lo metieron como coalición y, de funcionarios le, cuando él a, no aplicaba es bien difícil. Oye, mm, incluso pero, hacer la conexión. Es que eso es técnico. Pero eso, eso es, lo es el esto, Francis. Incluso dime. lo del testaferrato, lo dijo el, el, el, el, el Eduardo Núñez. Eso no, no está, está en la ¿Cómo tú lo <ríe> metes ahí? ¿Qué es eso? ¿Está usted de acuerdo? Oye, ya, ya, ya. Ya, ya la pero mira Yayan, en la realidad es tirándonos pies, pero déjalo. de lo que se le acusa a Magali miren, sin ánimo de defender, estamos hablando de derecho, de lo que se le acusa a Magali y a Fernando Rosa de que de coalición de funcionarios, ¿verdad? ¿Cuál es la pena de coalición de funcionarios? De tres a seis meses, y cómo tú le metes tres meses adelante. Pero por Dios, <risa> Pero no o sea, es la, única. la pena. Esa no es la la, única. La, Hay más? varios varios tipos penales que le, impu que le imputan. Eso, fue lo, eso Señores, fue lo que él motivó. Eso fue lo que él motivó. Vamos, Digo, coalición de funcionarios. Mire, vamos a tener oportunidad de hablar mucho de esto durante el programa. Vamos ya. a ver la pregunta del día y ver los WhatsApp que nos han enviado ya Ahora, nuestros el, amigos. Lo que ustedes profesan.